La datificación de la vida cotidiana puede promover una desigualdad programada, pues cada vez más los algoritmos toman decisiones que antes requerían del criterio humano. Las máquinas que contabilizan todo aspecto de nuestra vida también pueden calcular nuestras opciones y oportunidades. Por ejemplo, usando nuestro historial crediticio, se decide automáticamente qué tan probable es que nos den o no un préstamo. La supuesta objetividad de los algoritmos ha sido muchas veces desmentida. Así, estos pueden eternizar la desigualdad e injusticia, como pasa al predecir qué tan probable es que una persona sea un delincuente debido a su raza.